Estamos grabando TecnoCoquito. ¿Cuál es el capítulo de hoy? Hoy. Sí. La, Internet del Mañana. la Internet del Mañana. Vamos a hablar con Gustavo Miranda. Él no es Jorge Serna. ¿no? ¿Qué capítulo estamos grabando hoy? Estoy hablando de la Internet del Mañana. De aquí sale el letrero de TecnoCoquito técnico juntos segunda temporada yo soy Gustavo Miranda él es Gustavo Miranda y este es todo el equipo técnico quién no es que están mirando algo o sea, esta eléctrica no es como la de unicentro no qué no es Estamos en la temporada 2 de Tecnocoquito. Eh, está muy divertida, muy divertida pagando por el canal Une. Ya estamos subiendo a internet. Este es un video para mi blog eh, de cómo trabajamos un poquitito, una mañana fría de Medellín. Tecnocoquito.